integrantes de las organizaciones guardianas y guardianes del río Metlapanapa, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala y Pueblos Unidos contra Bonafont, documentaron frente a medios de comunicación media decena de pozos en los que se percibe que el agua antes cristalina, ahora tiene una capa de aceite en la superficie, presenta un color negro, una consistencia lodosa y presenta un olor fétido. Y no es de apenas, sino ya tiene algunos años, Alrededor de unos 10 años que se ha empezado a contaminar, a contaminar, a contaminar hasta llegar ya a este tipo de... De contaminación, que más adelante en el otro pozo lo vamos a, a, a comentar. Pobladores de la región Iztapopo-Malinche denunciaron descargas industriales de las ciudades textiles, los desarrollos inmobiliarios, las granjas de cerdo y los tiraderos clandestinos, las cuales han provocado que aguas contaminadas y tóxicas se filtren a los pozos de la comunidad de Santa María Zacatepec en el municipio de Juan Cebonilla, violando el derecho a la salud de todo un pueblo pues ese es el, el espacio donde estaban descargando. Aquí tenemos otros videos en donde lo, lo grabamos hace como, como un mes, como un mes en donde pues estaban descargando. Ellos empezaron a descargarla desde el jueves santo. O sea, lleva como unos tres, cuatro meses que todo esto estaba lleno de, de, de, agua, de agua industrial. Responsabilizaron a los tres niveles de gobierno junto con los empresarios del corredor industrial Ciudad Textil Huejotzingo, a la Comisión Nacional de Saneamiento del Estado de Puebla, Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría del Medio Ambiente de violar los derechos de los pueblos originarios, a pesar de estar obligados por una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para detener la contaminación de parques industriales e incluso cuentan con observaciones de amparos de pobladores que han peleado legalmente el derecho a un medio ambiente sano. Y bueno pues así la situación eh, de contaminación por parte de las empresas que conforman el complejo industrial Ciudad Textil, pese a la, can, la cancelación de las obras de instalación de esa tubería que desembocaría los desechos tóxicos hacia el río Metlapanapa, pese a todas las medidas que utilizan en, que se utilizan en la industria textil.